Miren, hoy se han producido una serie de fenómenos que me dejan entender a mí. que El gobierno se retira complaciendo a algunos sectores, cometiendo actos de fullería política, de la depredación del erario público y del manejo de la cosa pública. El PLD quiere seguir pasando la historia como el más ingrato. Y antes de ir a lo nacional, dicho sea de paso, los mismos PLDistas me han estado llamando, me han enviado videos. No le he querido poner porque yo entiendo que los chismes entre ellos tienen que resolverlo entre morados y berenjenas ahí. Y que la situación que Danilo dejó, él tendrá que ver de qué manera puede solventarla después. Pero me estuvieron diciendo que ahora, después de estar 20 años en el poder, no tienen para pagar un local. ¿Y cómo es posible? Si en la época en que Bullo Antiguo, el hermano de Juanito Antiguo, y esa época de gente honorable, pagaban los locales de los partidos. Y que lo que hacía era vender el periodiquito Vanguardia, colectar en, en cantaritas y cumplían con esa obligación de tener sus locales y pagarlos. Ahora el PLD de los nuevos millonarios, el PLD de los, de los multimillonarios, el círculo de, de egresados con el título de megamillonarios, no puede y no tiene para pagar un local. Eso es algo que deberá darle vergüenza. Y si algún PLDista de los directivos del PLD quiere desmentirme, puede llamarme con mucho gusto. Pero me dijeron que le exigieron a los diputados electos del PLD un serrucho. Que ellos debían hacer una coleta para ellos pagar los locales del PLD. Y eso se ha ido más lejos. Ahí anda un grupo grande detrás del nuevo senador diciéndole que por favor le dejen cobrar la botellita de el famoso barrilito que a los senadores le dicen cofre, no debiera llamarse cofre, debiera llamarse botellón o debiera llamarse bodegón o barricón en ese sentido. Pero ustedes saben que lo estoy diciendo de manera satírica y burlesca. Eso es en la parte local. Pero a nivel nacional, yo veo que Jaime Aristi Escudera anuncia con bombos y platillos. Nosotros hemos readquirido, comprado a los vicini los terrenos donde está Punta Catalina y es verdad que en este momento Punta Catalina está sirviendo el 30% de la energía nacional pero yo pregunto había que hacerlo faltando estos días y eso tenía que evaluar y dejar que se evaluara el nuevo gobierno habría que comprarle también a los vecinos y la emitanero, que costó a un costo de 3.5 millones de dólares Y si usted le suma lo que se dio por los terrenos de Punta Catalina, ¿valían tanto esos terrenos para pagar a esos millonarios, los vecinos? ¿O lo hicimos como siempre lo hacemos, sobrevaluando las cosas para complacer esos sectores e irse por si acaso quieren volver y volver, complacer esos sectores y dejar un estado de endeudamiento tan grande al, al presidente electo que no encuentre qué hacer? Una serie de compromisos, de compras, Fíjense ustedes cómo la nueva ministra de la juventud dijo: No, yo no voy a gastar lo que usted dijo ahí. Esa que se va, que dijo que es muy seria, Robián no y Balcarce. 100 millones la premiación de la juventud ya dijo: Yo voy a gastar 3 millones y medio de pesos, de esos 100 que usted gastaba. Entonces uno se pregunta: los ascensos de los coroneles a generales, las ventas de todos estos terrenos, la construcción de estos dos aeropuertos de la noche a la mañana, esa concesión, friendo y comiendo, yéndose para dejar todo estar. Yo creo que esa comisión está durmiendo y que debe, debe tratar de despertar para que no despierte con una pesadilla de un país endeudado a un nivel tal que el actual presidente, el electo que tomará posesión el 16 de agosto, se ve atado de pies y manos. El que viene con las mejores intenciones, que es multimillonario de cuno y no que no necesita ir a enriquecerse ahí y que está tratando de hacer las cosas con transparencia. Fíjense, hoy que publicó hoy en su cuenta de, de Twitter cuando fue a entregar los certificados a senadores y diputados electos de su partido, él expresando que él estaría respetando la Constitución y las leyes y aplicándolas y no como dijo la, la mayoría de personas que él estaría pensando en una modificación de la, de la constitución para que el PRM se quede 20 años igual que el PLD. El hombre está pensando, Don ya. para que pueda encontrar un país. Si siguen esos niveles de endeudamiento que el mismo Danilo dijo que no se sabría qué iba a pasar, vamos a pedirle a Dios que nos agarre confesado si esta gente sigue vendiendo y cree que esté vendiendo todo esto. En este país, como lo están haciendo hasta ahora. Ojalá que esa comisión descargue al presidente para que siga con su decreto y esa comisión se ocupe de impedir todo esto. Fíjense que si nosotros no denunciamos, me refiero a nosotros, los que estamos en los medios, tanto que ah, habla que el poder mediático, sí, es un poder. Si no se denuncia el ministro de Cultura, él iba a comprar. Vitrinas con un valor de 285 millones de pesos en Italia, ¿para qué? A esta hora, para ganarse el 60% de la comisión y metérselo al bolsillo antes de ir. Tuvo que parar eso porque denunciamos que habían vitrinas de esas que costaban 15 y 20 millones de pesos. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ese tipo de, de conducta solo se ve en los saqueadores, solo se ven ve los timadores, en los ladrones que han depredado. Y que como gánter han, han manejado el país como una mafia morada que ha demostrado que no merecía estar ahí. Porque cada vez se van destapando más escándalos. Y lo que se está parando durante los cuatro años, y ustedes verán, será algo extraordinario. Ojalá y que dejen algo para gobernar y que no se lo hayan robado todo. Esta gente que se convirtió en un ejemplo peor que el famoso cuento de Aliba va a la cueva con su fuente de ladrones, porque aquí había más. Lo voy a dejar ahí.